El que me ama Mi palabra guardará Bienvenidos una vez más a mi devoción el diario Este 16 de mayo Y vámonos al tema Vamos a estarlo viendo ahí En el Santo Evangelio de San Juan, San Juan Capítulo 14 Del 15 al 24 Y dice así en el 15 Voy a tratar de, de parafrasearlo tantito Tratando de poner la letra más moderna O sea, a través de la voz Si me amas, guarda mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros o sea con nosotros para siempre fíjese que qué muy interesante dice aquí el 15 y el 16, ¿verdad? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos y qué va a hacer el Señor? Dice, yo voy a rogar al Padre que le dé otro consolador o sea el Espíritu Santo para que para que esté con nosotros para siempre o que esté con nosotros siempre y nos dice ahí en el verso 17 el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Es bien interesante esto, mi amada y mi amado. En este devocional queremos simplemente dejarles la palabra del Señor como la única y la suficiente para bendecir sus vidas. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Claro, es que estamos hablando de cosas espirituales, no terrenales. Y la razón es porque no le ven ni le conocen. Pero ustedes o nosotros le conocemos, porque mora en nosotros y está con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le recibimos, por pues eso la importancia, y por pues eso lo repetimos muy a menudo, de recibir a Jesús en nuestra vida en su corazón, para que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que no nos va a dejar huérfanos, y se vendrá otra vez. O sea, el Señor va a regresar, pero Él ha querido y ha deseado que nuestro cuerpo, sea el templo del Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso, qué hermoso es el Señor, porque nos pone la vida espiritual en bandeja de plata y a veces no la sabemos tomar. Andamos ahí con platitos de cartón en lugar de tomar el platillo que Dios nos da para poder recibir todas y cada una de sus bendiciones. Imagínate la vida espiritual, la abundancia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando... Hemos recibido y hemos conocido del Señor Por eso, eso no es religión Mis amados, y se los voy a decir No sé cuántas veces más Eso no es religión, es relación con Dios A través de las, de las Escrituras Verso 19 Todavía un poco Y el mundo no me verá más O sea, pues ahora con los discípulos Pero ustedes me verán Porque yo vivo, ustedes también vivirá, vivirán, Qué hermoso dice el 19 Todavía un poco más pero ustedes no se preocupen, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Entonces, esta promesa también es para nosotros, para ti, para mí. Cuando nosotros la recibimos, cuando estamos en el Señor, no en la religión, sino en el Señor. Dice, en aquel día, ustedes conocerán que yo soy de, de mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ustedes. ¡Ah, qué precioso! En aquel día, ustedes van a conocer que yo estoy con mi Padre, ...y que ustedes están en mí... ...y que yo en ustedes... ...todo nomás por hacer... ...un acto de fe... ...de recibirle nuestra vida y en su corazón... ...esto es precioso, eso es maravilloso... ...pero fíjate lo que dice 21... ...y es bien interesante y lo tengo aquí subrayado... ...el que tiene mis mandamientos... ...y los guarda... ...ese, es el que me ama... ...y el que me ama... ...será amado de mi Padre... ...y yo le amaré... ...y me manifestaré a él... ...tú guardas los mandamientos... Tú ves la Biblia, tú ves la palabra de Dios. Tú la estás escudriñando, tú la estás entendiendo, tú la estás comprendiendo. Porque es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Fíjate cómo lo presenta aquí el Señor en ese verso 21. Y El que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Si quieres que Dios se manifieste en tu vida, guarda los mandamientos, guarda su palabra, ámale, recibele. Y vive la vida espiritual que Él demanda Oremos Si nunca le has entregado tu vida al Señor Hazlo en ese momento Y deja que Dios bendiga tu vida Padre, voy a hacer esta oración para que le reciban Y tú mi amada O tú mi amado Hazla con fe y con verdad Dile Señor Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho Me arrepiento de esa incredulidad Me arrepiento de todo lo que No le es agradable y perdóneme porque no conocía de su palabra, pero en ese momento, Señor, yo le recibo en mi corazón. Venga a morar en mi vida. Haga de mi cuerpo un templo para que usted habite a través del Espíritu Santo. Y que éste venga y me fortalezca y me enseñe y me capacite para seguir adelante y un día poder estar con usted en las moradas celestiales. Para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues bendiciones, y si te place, escríbenos, da testimonio y también compártelo para que otros también conozcan del Señor. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario.